Bueno, Seattle Saunders contra el equipo de Santos de la Laguna, de la comarca lagunera. Un partido muy peleado, cerrado, con titulares. Rui Díaz fue uno de los jugadores más destacados del equipo de Seattle Saunders, aunque el equipo de La Laguna, el equipo de Santos, eh, con Gorriarán, mantuvo en jaque el equipo de Seattle Saunders que hasta el final logró conseguir el gol de la victoria. Hubo llegadas de ambos lados, con peligro, con posibilidades de gol, remates, bien los porteros, completo los jugadores, y bueno, al final va a ganar el equipo norteamericano. no dónde pegó esa pelota? En el poste, un tiro de parte del de, eh, jugador, jugador chileno que tiene Santos, que es muy bueno. Correcto, José suelo. Ramón, y, y presionó, el, presionó el conjunto de Santos. Y hay que decirlo que, que en esta última jugada, vean cómo pierden un balón en ataque... Y vean el contragolpe letal Hugo Sánchez donde aparece Raúl Ruiz Díaz frente a la portería eh, de Mexicana, frente al la portería de Santos, para establecer el gol del triunfo hoy. Eh, finalmente la Jud, que era el portero, la Hood, que era el portero la Jute, Santista, la había rechazado primero el balón, pero le gana la carrera, no sé si es Torres o Adoria, que viene cerrando. Y finalmente el gol de Ruy Díaz. Y gana el conjunto de Seattle de Sanders. Es una sorpresa esta, Hugo. Pues es un fracaso tremendo para Santos y fue una distracción ahí defensiva, David, porque no te pueden ganar la espalda ese defensor que estaba, pues ahora sí que como le digo a los jugadores, sacándose los mocos porque tiene que estar concentrado y resulta que es la última jugada prácticamente del partido y resulta que te ganan la espalda, así que no estás concentrado, estás mal ubicado y, y bueno fue con, con mucha fortuna el rebote le cayó ahí mismo, porque en el remate inicial la rebotó el portero. Y luego el rebote le cayó ahí y ya le empujó definitivamente. Pero obviamente que el perder el Santos es un fracaso muy, muy, muy fuerte. Y es un sí, jugador acuerdo. que conocen en México, Ruiz Díaz. Jugó mucho tiempo sí. en Morelia. Correcto. Y hoy fue con Roberto los dos equipos, ahora que hablabas de poner todo lo que. poner lo mejor que tienes. Tanto Santos como, como, como el Seattle Sanders fueron con los mejores jugadores que tienen disponibles para este partido. Sí, y el Seattle, que es tal vez el mejor equipo estadounidense en la okay. actualidad, así lo, así lo confirma, ¿no? Esto no es nada sorpresivo porque golearon a los Tigres. Claro, en su momento se quejó Miguel Herrera y en ese sentido tiene razón para que una competencia sea equitativa, pues voy a tu cancha y vienes a la mía, obviamente. Eh, pero, pero aquí ya se sabe que el asunto es recabar más lana. Y la lana está en el público estadounidense que quiere ver a los equipos mexicanos. Sí, sí, sí. Ahí sí, está sí porque imagínate, Roberto, un Shadder Saunders Tigres en el campo de Tigres no se llenaría el estadio. Pues, pues o, ahí a lo mejor o, sí, a lo mejor sí, pero, pero con otros mejor, costos, sí, ¿no? O sí, Pumas, el, el ingreso es muy distinto. O Pumas no llenaría su estadio ni mucho Nada. menos, no lo deja, no deja no. entrar a la gente. Ah, de acuerdo, de acuerdo. entonces quedan eliminados de ese lado queda eliminado Tigres por el propio Ciudad de Sanders. Sanders ahora elimina a Santos Laguna. Del otro lado Pumas echó al New York City. Se fue David, se fue David a pasear. Bueno, la final la <risa> van a jugar León contra Pumas, un partido muy atractivo. Está Lixcop, Lixcop Faiteson, te está saliendo saliendo, regresando Me interrumpes, fighterson No, para nada, José Ramón No te interrumpo Bueno, al final entonces me lo pidieron Me dijeron, no está Faiteson Ya se fue, quién sabe dónde se fue No, no, aquí estoy, aquí estoy Al final es un fracaso Al final es un fracaso Lo de Santos, José Ramón ¿Lo ves así? Sí, porque Santos va con su mejor equipo Y conociendo a Gorri También quiere ganar todos los títulos y Santos crecer y crecer y crecer, es un equipo de la comarca que ha crecido muchísimo y es rival terrible de Tigres y de Monterrey, rival de algunos equipos de la capital. Es un equipo que ha, que ha jugado bien, ha luchado, pero hoy pierde merecidamente por un error de la defensa y le gana a Ruiz Díaz el partido en la parte final del encuentro, 1-0. Y con eso es suficiente para eliminar a Santos. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Me parece que... Es una dolorosa derrota. Insisto, además, estamos en una época donde se compara demasiado los dos, eh, las dos ligas, los las clubes dos ligas, de ambas claro. ligas. Entonces, hoy decía, hoy decía, escuché a Guillermo Ochoa, el partido de América, que mañana juegan contra Filadelfia, decir que todavía está muy lejos el fútbol de la MLS no, del fútbol mexicano. No, no. Yo no creo que no, esté tan lejos. No. Yo creo que... Es competitivo cada día. Es más. Y ahí lo vemos Guillermo Chua va a terminar jugando en la MLS. Seguramente, José Ramón. Seguramente. Bueno, hacemos una pequeña pausa y regresamos. Tenemos más en Fútbol Picante desde casa. Regresamos con las Chivas y esa novela del Guadalajara que no termina, pero no hablaremos de Bucetich. Vamos a hablar de los jugadores. ¿Qué le falta a los jugadores de Chivas? Huevos. Todos estamos